Así que buenas tardes a, a todas y todos por, por la disponibilidad y el interés en una nueva actividad del Laboratorio de, de Economía Social de la Universidad de Zaragoza. Mi nombre es Millán Díaz, soy profesor en la Facultad de Economía y Empresa de, de esta Universidad y en 2016, hace ya cinco años, vamos a, a celebrar o estamos celebrando, eh, iniciamos el, este proyecto que fue el, el Laboratorio de Economía Social y que tenía como objetivo eh, realizar o poner en marcha en, en la Facultad de Economía y Empresa y en la Universidad de Zaragoza un punto para desarrollar proyectos sobre, sobre que cumplan con los valores y principios que tiene este sector, o esta forma de, de hacer empresa y, y hacer economía. ¿no? Eh, dentro de, de esas actividades que realizamos en, en el Laboratorio de Economía Social, una de las principales eh, es el trabajo con estudiantes. El semillero de, de ideas que nació como un espacio también para que los propios estudiantes pudieran desarrollar allí los proyectos que quisieran, las materias que quisieran, de formación, de, eh, de incidencia dentro de la universidad, de emprendimiento, eh, pero que partiese de su, de su iniciativa y ser acompañados por el grupo de profesores y resto de personal que, que pudiéramos estar, estar allí. ¿no? Entonces, antes de que llegase esta pandemia, eh, nos juntábamos una vez a la semana para, para encontrarnos, eh, sobre todo a la hora de, aprovechando la hora de la comida, que es un poco, está un poco a caballo, ¿no? entre el grupo de mañana y el grupo de tarde que, que hay en la, en la facultad, que es un espacio también que da lugar a compartir eh, no solo tareas, sino relaciones con el, con el objetivo de ir desarrollando actividades. Con la pandemia y la dificultad para hacer encuentros físicos, eh, esto se separó un poco justo cuando habíamos iniciado también una colaboración más estrecha con Economistas sin Fronteras, desde, desde el Laboratorio de Economía Social y, y de la Universidad de Zaragoza, eh, y ahí es donde modificamos un poco la, la idea que, que llevábamos y planteamos realizar un ciclo de jornadas como es, como es este en el que, en el que estamos, eh, decidiendo sobre qué temas se pueden, pueden tener interés, tanto para los distintos ámbitos, que son tanto estudiantes, como otras, otras personas y otras comunidades que están alrededor del, del laboratorio y que se han ido acercando año a año, como son también el profesorado de, de secundaria de, especializado en, en economía y que también hemos hecho muy buena, muy buena relación con, con ellos porque están demandantes ¿no? de nuevas formas de presentar la economía, presentar la empresa, más allá de lo que aparece en los libros tradicionales eh, de texto. Entonces, con esos dos objetivos de a estos dos públicos, con el objetivo de atender a estos dos públicos, donde eh, pusimos en marcha, en colaboración con, con nuestras compañeras de Economistas sin Fronteras, de, de este ciclo de otra forma de medir la empresa y la, y la economía. Y la verdad que es un gustazo poder colaborar con una organización como es Economistas, con tanta trayectoria, con proyectos tan interesantes y de los que se pueda aprender también. Eh, eso es Esta otra eh, manera de presentar el, los análisis económicos, empresariales, el acercarse a ¿no? otro tipo de, de empresa y, y economía de una manera también eh, más, eh, más cercana, incorporando nuevas formas de hacer también en, en las metodologías de cómo, de cómo se realiza y la verdad que es un, un gustazo hacerlo. Por mi parte, eso solo daros las gracias por, por acudir, esperar que, que cumpla las, las expectativas que tenéis e invitaros a acercaros al, al Laboratorio de Economía Social laves-unizar.es, ahora os lo pongo en el, en el chat, o, o laves@unizar.es es la dirección de correo. Ahí estamos para, para poder desarrollar los proyectos que, que queráis o for, so, ir conociendo, debatir, reflexionar sobre, sobre economía y, y empresa. Así que eso, muchas gracias Elena Novillo de, de Economistas sin Fronteras por dinamizar esta, esta sesión y ya la dejo en tus manos. Pues eh, muchas gracias, Millán. El, el aprendizaje siempre es recíproco, o sea que nosotras también estamos encantadas de colaborar en, en este espacio tan interesante. Y bueno, pues un poco, yo creo que mi, mi objetivo, como ha dicho Millán, eh, es dinamizar la sesión de hoy, así que yo me voy a poner a, a ello. Como ha dicho Millán, mi nombre es, es Elena Novillo y formo parte de Economistas Sin Fronteras. Para aquellas que, que no conozcáis la organización, Luego os pondré el enlace a, a la página web para que podáis así como cotillar un poquito más, pero somos una organización sin ánimo de lucro que tiene más de 20 años de recorrido y un poco, bueno, pues nuestro, nuestro objetivo sería trabajar por una economía más justa. Consideramos que el sistema económico actual no es capaz de responder los eh, principales retos que nos enfrentamos como sociedad, por ejemplo, la desigualdad, el cambio climático. Entonces lo que hacemos es generar espacios. Eh, ciudadanos, dentro de la ciudadanía para eh, generar este, esta reflexión hacia cómo podríamos cambiarlo y este, este sería el Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza sería un ejemplo de, de ello ¿no? y metiéndonos un poquillo más en, en la sesión de hoy, como ha dicho Millán, cuando nos planteamos organizar estas, estas sesiones que tenían nos las, planteamos que fueran semipresenciales ¿no? por esta, esta bienvenida, a esta nueva normalidad eh, os voy a explicar un poco el, el por qué elegimos el tema y el por qué y cómo elegimos o, o qué formato van a tener. ¿vale? Eh, como ha dicho Millán, el tema eh, se llama eh, Otras formas de medir la economía y otras formas de medir la empresa. Es un ciclo que comprende cuatro sesiones divididas en dos partes. Esta sería la primera de las, de las, de las partes, que comprende, como os decía, dos sesiones. Una virtual que ahora eh, presentaré, que digamos que enmarca un poco más la temática con una serie de ponencias de, de personas expertas en, en la temática que vamos a trabajar. Y mañana sería la, la parte como más eh, práctica o de invitar a la reflexión, que eh, va a ser presencial, pero que vamos a, a tener que cambiar de fecha y luego hablaremos, como habéis visto en el correo de Millán, bueno, luego veremos cuándo la podremos organizar. La idea es poder acudir a las, a las dos sesiones, porque gracias a, esta, digamos, a este marco general que vamos a recibir hoy, vamos a poder reflexionar eh, en la sesión próxima, que no sé si sabemos si irá mañana, pero os lo diremos en los próximos días. La sesión práctica eh, estaremos, eh, nos centraremos en... Eh, bueno, hemos decidido hacerlo a través del cine, porque en general es un, digamos, una herramienta que siempre nos ha gustado desde economistas para poder analizar la realidad que nos rodea y poder eh, reflexionar ¿no? conjuntamente. Así que, así que, bueno, esta sería la primera parte de la sesión, otras formas de medir la, la economía. Y en diciembre, el 1 y el 2 de diciembre, hablaremos de otras formas de medir la empresa. ¿Por qué hemos elegido estas temáticas? Bueno, pues porque creemos que, que es muy importante abordar eh, este, este tema. ¿Por qué? Porque al final lo que digamos que lo que medimos son también los objetivos que nos marcamos, tanto como empresa como sociedad o como modelo económico. El hecho de, de medir indicadores de crecimiento infinito y meramente económico, como por ejemplo puede ser el Producto Interior Bruto, fija una agenda política y una agenda de diferentes gobiernos para alcanzar esos objetivos, al igual que ocurre en las empresas. Si, si nos limitamos a medir el beneficio, el lucro económico puramente monetarizado, no estamos, eh, digamos, mirando o midiendo otra serie de indicadores que se podrían convertir en objetivos de nuestra empresa o en objetivos de nuestra sociedad. Entonces creemos que es muy importante abordarlo. Esta temática la hemos abordado, en, sobre todo las, en la referente a otras formas de medir la economía, en uno de los dosieres de, de, de economistas de estas publicaciones trimestrales eh, que realizamos, de, digamos, de divulgación y de, y de reflexión, que ahora os pondré también aquí adjunto en el, en el chat para, para que tam también lo podáis tener como material de referencia. Entonces, para hablar de, de, de estas otras formas de medir la economía, hemos contado con dos personas que participan también en este, participaron en este, en este dossier, de hecho una de ellas fue la, la coordinadora, y que nos van, van a abordar eh, la temática desde, una, desde un prisma más general, eh, realizando como una, digamos una, una primera aproximación de por qué eh, indicadores como el Producto Interior Bruto no son suficientes para medir la economía, y eh, a continuación, eh, la segunda ponente abordará el, el tema de, eh, digamos de, de la, la, la generación de otra manera de medir a través de una iniciativa concreta que es el índice de coherencia de políticas al desarrollo. Así que, lo que un poco lo que la dinámica que vamos a seguir a lo largo de la sesión de hoy, eh, primero, eh, primero contaremos con uno de los ponentes que ahora os voy a presentar. Eh, realizará su ponencia y luego realizaremos una serie de preguntas y así, y así sucesivamente. Y así haremos también con, con la segunda ponente. Así que nada, os, la, os los voy a presentar, ¿vale? Sin, sin más dilación. Y bueno, pues el primero que ya, eh, ya le vemos ahí físicamente con, a través de la cámara eh, es Juan Jimeno. Eh, Juan Jiménez, economista y abogado, eh, es catedrático de Economía Aplicada en la, en la Universidad a Distancia. Además, eh, a, bueno, fue, fue rector de la misma universidad entre los años 2005 y 2013. Ha sido fundador, promotor de diversos movimientos sociales, ONGs, plataformas, pues como, bueno, desde la misma Economista, economista Sin Fronteras, ¿no? desde nuestra propia organización, pero también de otras plataformas como por ejemplo Futuro Alternativo, la plataforma por la justicia fiscal y otra serie de movimientos sociales. Además es autor de, de un montón de libros, de artículos, de, de revistas, de... Bueno, en general una, un ponente de lujo para, para enmarcar esta sesión. Así que muchísimas gracias Juan. Si te parece empezamos contigo y luego ya doy paso a, a María Luisa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Millán, en, en tu representación de las compañeras y compañeros de la Universidad de Zaragoza por, por esta colaboración fructífera, como ha dicho Elena, que aprendemos ambas partes. ¿no? Y a Elena, por supuesto, por su trabajo y por su cariñosa y excesiva eh, presentación. ¿no? Voy a compartir pantalla con la presentación. A ver si lo hago bien. Aquí está. Bien. Si quiere presentarse, sí. ¿La veis bien, no? Sí. Vale. Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues este es el título, un poco el más allá del PIB es, es como lo que nos mide. Y como decía Elena, pues una unidad de medida equivocada implica objetivos y prioridades desenfocadas. Es decir, si, si por lo que vamos a medir el éxito de, de si un país va bien, si un país está a la cabeza... Si la política está yendo bien es, es el PIB, pues los políticos se preocuparán de que crezca el PIB y de otras materias eh, que queden al margen se preocuparán menos. ¿no? Eso es, no sé, como en eh, cualquier empresa también, depende de los incentivos que se pongan, cómo se va a medir el rendimiento, pues marca mucho cómo actuamos. ¿eh? No es lo mismo que nos digan cuántas más. Estamos en un taller, cuantas más tazas hagas, más te pagamos. Pues tú haces las tazas y queden como queden. ¿no? Eh, o se dices no, no, cuantas menos quejas tengamos, entonces cuidas mucho que cada taza salga bien. Por poner un ejemplo simple, que se entienda que sí es importante qué es lo que medimos y, y, y lo que implica para las políticas y los comportamientos. Entonces, ya la presunción es, y ahora veremos por qué, que para afrontar un futuro sostenible es urgente buscar índices alternativos al PIB para medir la evolución económica, el bienestar, eh, el desarrollo de las políticas. El, eh, porque el problema está en que el PIB mide tan solo los flujos monetarios que pasan por el mercado. ¿no? No, es, no es poca cosa, es decir, en su momento fue un instrumento importante y sigue siéndolo, pero mide eso y nada más que eso, ¿no? Esto, eh, traigo aquí esta conocida cita de Robert Kennedy en su campaña electoral frustrada de 1968, que terminaba diciendo en una palabra: el PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. ¿no? Y tiene bastante de verdad, como al margen de los ejemplos que él ponga, pues es verdad, como vamos a ver, que hay muchas cosas que el PIB no mide y que son probablemente para nosotros las más importantes. Y de hecho, en la pandemia probablemente se nos ha hecho más claro. ¿no? Por ejemplo, pues el PIB claramente no mide los costes medioambientales. Es decir, un crecimiento ilimitado a costa de cargarse el planeta, desde el punto de vista del PIB, va fenomenal, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque para nada entran en juego los daños que se están haciendo al medio ambiente. ¿no? Y esto es general, todos los gastos nocivos tienen el mismo valor para, para el PIB que los de bienestar social. ¿eh? Es decir, la, el, el tráfico de drogas o la prostitución o las armas cuentan positivamente si crecen y el PIB crece y parece que vamos muy bien. Eh, y lo mismo que la educación, la sanidad y la vivienda, pero eh, evidentemente a efectos de bienestar los efectos son distintos. No tiene en cuenta la pobreza, la exclusión social, la desigualdad. Es decir, si crece, pero porque hay un 5% que está... Eh, creciendo muchísimo su renta y el resto está en la pobreza o en la exclusión social, eso el PIB no lo mide, no mide nada de aspectos sociales en absoluto, ni de distribución. No, no mide, decía antes que, que con la COVID se ha puesto en valor algo evidente, que es toda la economía de cuidados, que es desde el punto de vista de la economía feminista, con mucha razón dice, es que no hay actividad económica si no hay una actividad de cuidados previa, durante y después, ¿no? Entonces, eso al PIB no lo cuenta, porque si no pasa por el mercado, no, no cuenta. ¿no? Si se hace en la familia, si se hace en los hogares, si se hace fundamentalmente por las mujeres. ¿no? Y lo mismo para otros trabajos no retribuidos, ya sea voluntariado o similar. ¿no? En el fondo, es que se ha confundido crecimiento con progreso, y son dos cosas muy diferentes. ¿no? El crecimiento es, efectivamente, se ha medido como crecimiento material, pero el progreso es otra cosa. ¿no? Hay más deficiencias del PIB, voy a pasar por encima, pero al ser bruto y no neto, ¿eh? pues no tiene en cuenta la, la pérdida de capital que se produce. La prestación privada, como incluye beneficios, cuando es pública, cuenta menos en el PIB. Eh, una mejora de eficiencia, por ejemplo, si se consigue una vacuna más barata ahora para el COVID, pues eso haría disminuir el gasto y por lo tanto el PIB aparecería menor. Sin embargo, todos lo consideraríamos una mejora, ¿no? Lo mismo, las R típicas del planteamiento ecológico, de utilizar, alargar la vida, reciclar etcétera eh, Son un descenso del PIB. Cualquier opción de ocio que no implique un gasto no cuenta con el PIB. Es decir, si yo quedo a jugar al en casa, eso no cuenta para el PIB. Si quedo en una cafetería y consumo, entonces sí cuenta para el PIB. ¿no? Eh, en general, el autoconsumo no cuenta en el PIB, si yo tengo mi propia puerta o similar. Y esto también se señala como un factor que hay que considerar, que en países del sur el autoconsumo es frecuente y, eh, sin embargo, pues no, puede aparecer más pobre un país de lo que es porque no cuenta el autoconsumo. ¿no? Y no, digamos, todo el conflicto que hay con el consumo tecnológico, que aparentemente es gratis en muchos momentos, sobre todo de información o similar muchas veces, o, o está en la nube y entonces, ¿interior de dónde? ¿No? Porque el impuestos no sabemos bien, que es una forma de evadir impuestos, ¿no? que como están en la nube no pagan impuestos. Eh, esto es tan evidente que ya ha habido muchas iniciativas, aquí destaco cuatro o cinco, eh, pues poner en, en marcha el sistema de cuentas ambientales eh, y económicas, es decir, complementar las económicas con las ambientales, que sean coherentes, eh, que el INE ya ha incorporado también en, en nuestra contabilidad, ¿no? como satélites de la contabilidad nacional, es decir, forma un poco como aparte, pero ya indica una preocupación por el tema. Hay una iniciativa de la OCDE, la Unión Europea, que tiene el significativo título de Más Allá del PIB, donde hay toda una serie de iniciativas, estadísticas, sociales, de trabajos, de concienciación. Eh, en 2009 se, se realizó este informe, de estos tres autores, Stiglitz y Sen perfectamente conocidos, la puso en marcha Sarkozy, cuando todavía pensaba que había que refundar el capitalismo, recordáis, pues pues una de las cosas que dijo hay que refundar la forma de medirlo. ¿no? Eh, con lo cual estábamos, yo creo que todos recuerdo, y esta comisión, pues ese informe se ha convertido como, el, como en la referencia general sobre estos temas. Y ya, pues en las cumbres internacionales, los pues cito ahí esas dos de 2012, la de Río, eh, la de la Declaración de La de para África y tal. Ya es lo normal, que se estén debatiendo propuestas para indicadores alternativos. ¿Cómo debe ser un indicador alternativo? Pues aquí hay un poco las características, no que sea comprensible, que sea estadísticamente viable, porque si no se puede medir, pues es difícil, que permita comparación entre países, lo cual implica que tenga el, el estadísticamente viable va ligado a que pueda ser estadísticamente viable casi en cualquier país, fácil seguimiento con el tiempo, así que varíe. Eh, razonablemente de año en año, que sea una guía correcta para políticas y por lo tanto para la exigencia ciudadana, y al final, pues que sea un poco sencillo. Es decir, un índice demasiado complejo, pues sabemos que lo, lo mejor es enemigo de lo bueno. Ya claro, viendo este panorama, dice, pues no va a ser tan fácil encontrar un índice adecuado. Entonces, os voy a mostrar en un repaso rápido, pues, a los muchísimos eh, intentos que hay de índices. Y empiezo por los directos de felicidad, ¿no? a partir de la llamada paradoja de Easterly, que comprobó que la gente más rica puede ser más feliz, si es cierto, ¿eh? pero más ricos no somos más felices. Es decir, todas las correlaciones entre felicidad y PIB salen mal, ¿no? que no hay, no hay una correlación importante. Y entonces se han creado una serie de índices. Eh, todos conocemos la iniciativa de Bután, del Índice de Felicidad Nacional Bruta, que fue una idea promocida por su por sultán, su, su rey emperador, no sé muy bien qué es, cuando tenía 18 años. Bueno, pues seis años después estaba en la Constitución y está funcionando. Se hace una encuesta todos los años con una serie de índices y hay que cumplir al menos, me parece que son cinco o seis de los ocho índices para considerar que se ha cumplido entonces, sin duda, una buena guía de gobierno, ¿no? muy inspirado quizá en el budismo, entonces no fácilmente trasplantable en todo, pero indica una preocupación diferente y lo que decíamos antes, lo importante es decir, si el gobierno se va a dedicar a que salga bien la encuesta de felicidad nacional bruta, se va a comportar de muy distinta manera que si lo que le preocupa es el PIB. ¿no? Eh, la red de soluciones de desarrollo sostenible de Naciones Unidas publica un informe anual, creo que es anual, sobre la felicidad mundial, que son encuestas que luego cada año adapta, por ejemplo, este año, pues, en función del COVID como afectado, y luego de los más conocidos es el, el índice del planeta feliz, que lo que más me gusta es su fórmula, Veréis que es una fórmula muy bonita, ¿eh? esta, esta fórmula significa que el, el Happy Planet Index es el bienestar, medidos subjetivamente, ahora veremos, la esperanza de vida, la igualdad, son los que dan el, el valor positivo y dividido por la huella ecológica. Luego volveremos sobre la huella ecológica, pero evidentemente es eh, que si hay un deterioro ambiental, pues esto, esto disminuye. ¿no? Es un índice que, que tiene en cuenta bastantes cosas. Es, ¿Qué problemas plantean los, los índices de felicidad? Pues primero, son valoraciones subjetivas. Casi todos se basan en, en esta encuesta del, del Galup utiliza la llamada escalera de Cantril es simplemente que valores de 1 a 10 el estado de bienestar y entonces en función de eso se elabora el índice de bienestar de los distintos países. entonces al ser valoraciones subjetivas, claro, pueden influir hasta el momento de la encuesta, que si tu equipo o de fútbol ha perdido el domingo pues lo mismo, es en, en ese momento te pillan muy enfadado y das un índice muy bajo, ¿no? o si te ha pasado algo bueno o algo malo recientemente pues todas las valoraciones subjetivas están sujetas a, a, a variables no fácilmente controlables. ¿no? Y en general, pues implican pocas indicaciones para orientar políticas. De alguna forma sí, claro si, si yo tengo que conseguir que el índice salga bien, pues eh, como decíamos antes, alguna política haré distinta. Pero también los políticos pueden decir, bueno, yo, a mí por, no me hagan responsable de que, de que mis ciudadanas o mis ciudadanos se sientan más o menos felices, yo puedo hacer lo que pueda, pero depende de otros muchos factores, y es verdad que depende de muchos factores. Y luego, pues salvo el último que hemos visto, los otros, pues o no hablan de economía para nada, y el bienestar material, pues sin duda es un factor que hay que tener en cuenta, o no tienen en cuenta el factor social o el ambiental, porque en esa valoración subjetiva, pues no tiene por qué entrar para nada ese, ese problema ecológico o social, si, si no hay conciencia suficiente. Con lo cual, pues bueno, son unos índices interesantes y tenemos que en algún caso incluso, pues hasta se, se utilizan para complementar, pero eh, prácticamente nadie los toma como posible objetivo para poner en las contabilidades nacionales. ¿no? Otro segundo grupo son los que más que un índice son conjuntos de indicadores. Aquí os he puesto tres, uno que conocéis de sobre, supongo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han sustituido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que marcaron las políticas de los 15 primeros años, menos de lo que hubiéramos deseado, y es verdad que mejorados, aunque todavía insuficientes, pues eh, se marcaron estos para los 15 años siguientes, que son 17 objetivos eh, para todos los países, quizá a diferencia de los ODM, estos son también para los países ricos, que aquellos eran mucho más, salvo uno. Eran, eran todos los del sur. ¿no? La Eurostat, la Agencia Europea de Estadística, pidió a expertos que elaboraran, eh, eligieran índices y han salido estos nueve índices de calidad de vida que sigue y va siguiendo y va dando. ¿no? Y la OCDE tiene esta, la Iniciativa por una Vida Mejor, que son 80 indicadores de bienestar en, en bienestar material, desigualdades y bienestar futuro. Tres grupos. ¿no? Entonces, lo más eh, curioso, os invito a entrar en la página es que permite el que tú pongas la, valor, la ponderación que quieras a los índices. Con lo cual, pues uno de los problemas básicos que hay en, en estos índices es, bueno, pero qué importancia damos a una cosa, a otras, vale, entonces igual, la mayoría simplemente se agregan, ¿no? y, y, y al ponderar ya estamos dando más importancia a unos o a otros. Entonces aquí, simplemente metiendo en el programa en, el, en la página web, Dices, no, no, yo quiero dar más importancia al tema de desigualdad. Entonces cambia. ¿no? Bueno, pues eso es un aspecto importante porque eh, así, aunque sean muchos objetivos, a, a través de la ponderación un gobierno puede decir, estas son mis prioridades y por lo tanto es evaluado. Bueno, ahí ya hay ya intentos de índice sintético. En vez pues, del PIB podemos poner otro índice parecido. El más conocido también, eh, que fue iniciativa de Amartya Sen en principio, Perdónadme, es el índice de desarrollo humano, eh, con tres variables fundamentales, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, es decir, que también está corregido por, por, por el, cuánto puedes hacer con este PIB per cápita en tu país, la esperanza de vida, metiendo un poco ahí la, la salud, y la educación, ¿no? o sea que tendríamos salud, dinero, y la falta de amor, que es más difícil de medir, pues metemos educación, que está muy bien. ¿no? Luego está el índice de progreso genuino, que es uno de los más respetados. Ha sido, en el fondo, es toda una tradición de muchos autores, varios premios Nobel a través de años, que han ido corrigiendo, han incluido indicadores no solo económicos, sino también ambientales y sociales, y además restan los aspectos que empeoran la calidad de vida. Y de esta crítica que se hace al PIB, y bueno, es que hay un desastre ecológico, ¿eh? hay que gastar mucho dinero para arreglarlo, y eso cuenta con... Como que sube el PIB, o hay mucha inseguridad ciudadana y los gastos en seguridad cuentan como PIB, o, o defensa, o en control de enfermedades, o similar. ¿no? Entonces, es un intento de esas pegas que veíamos al PIB, intentar corregirlas. En, en esa misma línea, el índice de progreso social eh, mide el bienestar a partir de factores sociales y medioambientales, eh, y con las eh, necesidades humanas básicas cubiertas en esas variables. ¿no? Son índices, bueno, que eh, en este caso es, es privado, varios los hacen fundaciones y demás, eh, en otros casos son, el primero, por ejemplo, pues lo publica Naciones Unidas todos los años, el Índice de Desarrollo humano. Eh, bueno, una, una nota, ¿Cómo, ¿cómo se valoran los anteriores? Pues tiene una, un sistema curioso, ¿no? antes de hacer una mención a la contabilidad verde. El sistema curioso es que... Eh, Claro, porque ¿cómo se miden peras, manzanas y, y melones? ¿no? Son variedades variables distintas, ¿cómo las contamos? Entonces, lo que se hace es, se coge de cada variable el peor valor. Y entonces, el resultado del país ¿eh? que diera el peor valor en todas las variables sería el valor de distopía. ¿eh? Frente al que diera el mejor en todas las variables, que sería el valor de un país llamado un entonces, entre 0 y 1 entre el valor de utopía y el valor de distopía, ¿dónde se coloca cada uno? Y eso ordena a los países y nos da un cierto... Bueno, es una forma de aproximarse, de buscar un método de contar, repito, variables que son diferentes entre sí. ¿no? Bueno, la contabilidad verde la cito porque es probablemente donde más se ha esforzado en eh, eh, general la, la sociedad, las sociedades, fundaciones e incluso... Unidas, OCDE, etcétera, precisamente porque la emergencia climática es evidente, es obvia, es un problema gravísimo para la, la humanidad, que estamos ya con todas las señales de alerta, y el PIB supone casi un ataque frontal, ¿eh? a, a intentar remediarlo, porque pues, desconoce absolutamente cualquier impacto sobre el medio ambiente. Entonces pues aquí hay varias iniciativas, ¿no? El, el, una, lo mencioné antes, es este sistema de contabilidad integrada del medio ambiente de economía de Naciones Unidas. Otra, también es la más mencionada, es la huella ecológica. ¿no? ¿Qué hace la huella ecológica? Medir eh, la, la, la diferencia que hay entre la biocapacidad y la, y la demanda. Mira, este gráfico se ve muy bien. ¿no? La línea verde sería la biocapacidad, en este caso es el dato mundial, hay datos por, por países, y entonces en función de, la, de, de la, la, huella, la huella ecológica ¿eh? es esta banda roja que indica se está gastando más se está generando un déficit ecológico que eh, muestra el deterioro ¿no? mientras estemos por encima de la raya verde indica que estamos creciendo muy por encima de lo que podemos o muy mal respecto a lo que podemos ¿no? eh, el índice de desarrollo sostenible Parte del, del índice de desarrollo humano que hemos visto antes, pero como hemos visto, medía producto interior per cápita, medía educación y sanidad, pero no medía nada ecológico. ¿no? Entonces, esto intenta corregir. Entonces, me de, eh, divide por ese exceso ecológico, tan, teniendo en cuenta tanto el consumo de emisiones de CO2 como la huella ecológica. Es una forma de corregir uno de los defectos que tenemos. Parecido es el índice de, de sostenibilidad medioambiental, ¿eh? que, que primero este está hecho por varias universidades americanas. Primero se llamaba así y luego a partir de 2005 pasó a ser el índice de desempeño ambiental, pero es, es la misma idea. ¿no? Es, eh, esta mide la salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas. ¿eh? Y en la salud ambiental mide la calidad del aire y aquí veis la ponderación de cada uno. ¿no? Claro. Siempre que entramos en esto, pues entramos y por qué el 20 y el 16, el 2, obviamente responden a toda una serie de estudios detrás, pero siempre habrá alguien que diga que, que son discutibles. Eh, la salud ambiental en estas cuatro variables y la vitalidad de los ecosistemas, un 60%, que mide la biodiversidad, el cuidado de ecosistemas, recursos pesqueros, recursos hídricos, cambio climático, contaminación y agricultura. Eh, bueno, esto indica. Que, que para medir el tema ambiental sin duda hay instrumentos, hay desarrollo, hay muchos estudios y por lo tanto es relativamente fácil el incorporarlos y como hemos dicho antes, hay todo un sistema de contabilidad integrada, tanto en Naciones Unidas como por ejemplo en el, en el eh, Instituto Nacional de Estadística Español, que permitirían perfectamente esto. Y resumiendo, porque me gustaría que pudiéramos hablar un poco entre todos y y que luego paséis a ver eh, el índice que va a proponeros Luisi, que es un índice sintético importante, eh, de ejemplo de lo que hemos dicho, de tener en cuenta todas las variables y analizar cada una Bueno, entonces, resumiendo, hay un amplio consenso en que el PIB es un índice muy deficiente para medir el progreso y el bienestar de una economía. Ahí no solo eh, no son de estas cosas, no, estas son cosas de las ONGs o de, o de, progress, o de no, no, es que, oye, si están Naciones Unidas, si está la OCDE, si están varios premios Nobel, pues casi todos los premios Nobel están en, en esa línea. ¿eh? Estuvo Sarkozy promoviendo en su momento. Es decir, hay un amplio consenso en que hay que cambiar el tiempo. También la coincidencia de que la sostenibilidad ambiental, la, la alarma roja en la que estamos respecto al medio ambiente requiere que el crecimiento económico sea compatible con los objetivos sociales y medioambientales. Eh, y luego hemos visto que hay muchas propuestas, aquí he resumido unas cuantas, en el dossier que citaba Elena antes, un el artículo que ahora os estoy presentando el resumen, donde hay todavía más índices de los que os he puesto y, y hay enlaces a todos ellos, con lo cual pues, si podéis querer, queréis ver alguno de ellos basta con pinchar y, y los encontráis. ¿no? Entonces existen muchas propuestas públicas y privadas para elaborar una alternativa. ¿no? Entonces diréis, ¿por qué si hay todo este consenso? Pues que se cambie ya, ¿no? Eh, bueno, no es sencillo. No es sencillo por varias razones. El primero, por problemas metodológicos, la discusión de qué variables tomar y cómo ponderamos. ¿no? Lo he repetido, he dicho que, bueno, siempre tenemos alguna fórmula como la de la, la, la, de la OCDE, en que tú puedes decir, bueno, pues pondero, cambio la ponderación como quiera y según mis, mis preferencias y demás, ¿no? Pero eso hace que para conseguir un consenso, porque claro, lo lógico es que sea un sistema que sea de forma razonablemente universal, a ser posible en Naciones Unidas, sino por lo menos OCDE, ¿no? para que permita comparaciones internacionales, para que no parezca la locura de un país tipo Bucan. Entonces, si no hay acuerdo metodológico, es complicado. Yo creo que se ha avanzado mucho, yo creo que está sembrado para poder hacerlo y que por lo tanto el. El, el camino está preparado. ¿no? Pero quizá el problema mayor es el siguiente, ¿no? porque detrás de cada opción hay juicios de valor, hay prioridades de distintos puntos de vista diferentes. Lo hemos visto un poco. ¿no? Según elijas qué variables entran y cuáles no, cómo cuentan, cuánto pesan, etc. Estás mostrando cuál es tu propia ideología, tus propias preferencias y tus propias ideas. Entonces, de los que hemos visto, pues de aquellas características que veíamos y de tener en cuenta las tres variables fundamentales, quizá esos dos sean de los que se podrían aproximar a lo que podría ser un índice alternativo. Pero lo fundamental está, y estas son unas palabras de Ban Ki-moon, sería Naciones Unidas en 2014, entonces. Constataba esto como consenso mundial, digamos. ¿no? Necesitamos un nuevo paradigma económico que reconozca la paridad entre los tres pilares de desarrollo sostenible. Creo que por ahí va el camino: el bienestar social, el bienestar económico y el bienestar ambiental, como invisibles. ¿no? El PIB solo mide el económico, no mide el bienestar social, no mide el bienestar ambiental. Entonces, esto responde en el fondo al esquema de lo que muchos conoceréis: es la economía del donut de la economista británica. Kate Rayworth, que está en Cambridge, estuvo en Oxfam y elaboró este, este esquema que, que ha hecho fortuna, ¿no? porque es muy representativo. Este espacio seguro para la economía regenerativa y distributiva, eh, pues tiene este techo eh, ecológico que marca el decir no podemos pasarnos de ahí porque nos cargamos el planeta y nos, en el fondo no nos cargamos el planeta, nos cargamos la vida humana la planeta sobrevive a, a casi todo y somos las, los seres humanos los que lo sufrimos. Ya hoy la, eh, la, las migraciones el, por ambientales, por motivos ambientales, son la causa número uno de migraciones en el mundo, más de la mitad, ¿eh? lo cual indica que no es, no, esto va a pasar, no, no, está pasando ya en muchos países. Entonces hay un techo económico y luego hay un suelo social, un fundamento social, que hay una serie de variables que, que definió Kate Rayworth, pero en, eh, lo que importa es que quede esa idea fundamental de que son palabras de Kate Rayworth. Hay que cambiar la imagen del progreso económico de un crecimiento interminable del PIB, es decir, sin límite ninguno, a un crecimiento en equilibrio en el donut este que hemos dibujado antes. que, que significa? ¿no? Que choca, por supuesto, con esa carga ideológica. Bueno, sabéis que tenemos negacionistas de que el cambio ecológico, negacionistas de casi todo, y luego, pues lo que influye tanto en el cambio de políticas, ¿no? la inercia. Como siempre se ha medido así, pues eh, se encuentra uno con que los servicios les cuesta cambiar, los países les cuesta cambiar, las opiniones públicas les cuesta cambiar a otros índices. Pero en cualquier caso, necesitaríamos algo parecido a esto. ¿no? Un índice ajustado, mejorado del PIB. Hemos visto esas aproximaciones, intentos y demás, o, y por lo menos que hubiera simultáneamente un semáforo del techo ambiental y un semáforo del suelo social. Es decir, que por lo menos fuera acompañado de algún índice de que no se están sobrepasando. Eh, bueno, pues ahora estamos en la cumbre de Glasgow, o no siempre más ruido que nueces, eh, frecuentemente, aparentemente hay acuerdos, pero lo triste es que luego cuando se miran los resultados son más bien limitados, pero en cualquier caso, ahí se están marcando objetivos de política. Bueno, pues que esto sea obligatorio, sacarlos al mismo tiempo que sacamos las estadísticas del PIB, de su evolución, bueno, y en eso, cómo vamos en el cumplimiento de los objetivos ambientales. No? Y el semáforo del suelo social, parecido: busquemos algún índice, busquemos índices de paro, busquemos eh, pues, índices como el AROPE de la, de la Unión Europea, de, riesgo de exclusión social, etcétera, que marquen, es decir, oye, pero que realmente el bienestar ciudadano esté aumentando, que los servicios públicos funcionen, que la pobreza no crezca, que crezca, de hecho, la desigualdad. son el único camino para no seguir buscando objetivos en la dirección equivocada, sino que realmente trabajemos, eh, marquemos y exijamos las políticas adecuadas para marcar el, el camino adecuado. ¿no? Entonces, repito, lo decía Elena al principio, la discusión del PIB que parece técnica, que parece va un capricho de aquí de economistas de salón, no, no, no, es una discusión fundamental porque marca por dónde queremos ir y hacia dónde queremos ir en el futuro. He pasado un poco rápido por, por los temas, pero así vosotros podéis ahora ampliar con lo que estoy mencionando. Elena. Qué bien, Juan, muchísimas gracias, la verdad. Eh, pues la verdad que es que da sí, aplausos, dicen por, por el chat, no sé si lo lees. Clarísima bueno. la exposición y, sobre todo, por lo menos, eh, también quedarnos como tranquilas con que hay como muchas iniciativas que van en esta dirección. Que, que también ese es, es otro tema, ¿no? Como que hay muchas iniciativas, eh, tú te has decantado por, por dos, pero. Pero bueno, ¿por cuál nos estamos decantando a nivel político? ¿Cuáles están más en la mesa? Bueno, son preguntas que ahora, que ahora yo creo que te, te haremos entre todas, ¿eh? que me he apuntado yo algunas. Eh, os diría, ¿queréis poneros la cámara para, para que esto sea más como el LAVES ahí físicamente en la Universidad de Zaragoza cuando os juntabais después de comer? Y que os juntabais allí en esa sala tan acogedora. Tan chula que tenéis. Perdonad mi voz porque es que soy yo la convaleciente por la que no se puede hacer mañana el cine presencial. No sabemos si tengo COVID o no, pero resfriada estoy seguro. Eh, bueno, hola Pilar, que sí que te vemos por aquí. Eh, Tania, Gemma, César, Magdalena, que algunos ya os hemos visto antes. Bueno, si no, por lo que sea... Eh, Animaros, a ya que tenemos aquí a Juan delante, a, a preguntarle o compartir vuestras inquietudes, ¿no? ¿Qué, qué os ha sugerido esta, esta intervención? Yo creo que han aprovechado para echar una siesta casi todo. Qué va, Juan, qué va, qué va. Estos son alumnas aventajadas. Aventajadas. <risa> Hemos escuchado muy de una forma muy, muy clara y muy interesante, Juan. Gracias, Madalena. Es verdad que son temas un poco áridos, pero, pero quizás sí si fuera interesante el debate de para vosotros, ah, si os parece que el esquema Donut marca realmente un poco el esquema de lo que debe ser, y segundo, eh, pues eh, casi adelantando a al debate que vais a tener también con Luisi, eh, bueno, ¿qué variables os parecen que más reflejan el bienestar y cuáles menos? ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué, de, de todo lo que hemos ido viendo, hemos visto índices que tienen en cuenta distintos fines, distintos objetivos, de, eh, de los que hemos visto, ¿cuáles os han sonado? ahora va a ser un poco rápido, ¿no? Pero ¿cuáles os han sonado? Es decir, bueno, a mí es que el que me parece esencial es... Fijarse en lo ecológico, fijarse en lo social y dentro de esto en tal cosa o en tal otra. En cambio me parece tremendo que se cuente como positivo, tal, no lo sé. Eso quizás sí sería bueno saber cuál es vuestra, vuestra ponderación un poco. ¿no? A lo mejor si, hubiéramos, si hubiera sido presencial, me hubiera traído el, el programa de, de, de la OCDE, que cada uno hubiera metido sus ponderaciones a ver qué índice salía. ¿no? Y haber sido un ejercicio interesante que, si tenéis una sesión presencial, podéis jugar a ello. No, por romper el, el hielo, pues comienzo yo y quien no pueda poner la cámara o el audio, lo escribo por el, por el chat, lo, lo leemos y lo compartimos. A mí, bueno, eso es muy, muy interesante y ver esa realidad. Conocí a algunos de ellos, pero no. Pero no todos y que será tan dinámico. ¿no? En, en la propuesta de, de índices, uno quizá el que más, el que más peso tiene ¿no? o el, el que yo más reconocía era el del IDH, eh, pero también muy interesante el vínculo con la huella ecológica, ¿no? de, ponerlo, de ponerlo en el denominador como, como, eso, como, como resta, ¿no? como, eh, como parte para, para ponderar el desarrollo. Eh, yo tenía una... Una duda y una, y una reflexión, una era, has hablado que el PIB prioriza más lo privado que lo público, era un poco que profundizases en eso, porque o sea, como que el mensaje, el eslogan queda claro, pero ¿por, por qué y qué consecuencias tiene, y otro era que con lo que has dicho está claro que el, que el PIB pone el mercado en el, en el centro, ¿no? los intercambios, el precio, que no el valor eh, que tienen los productos y, y servicios, entonces ahí lo que... Lo que veía es que hay dos estrategias. Tú nos has, tú nos has presentado el de incorporar nuevos índices, pero otra estrategia también es el de hacer nuevos mercados no o intentar inventarse nuevos mercados, como pueda ser el del CO2, ¿no? con que tenemos ahora tantos problemas con, con el precio de la luz, u otros que puedan, que puedan ser interesantes. Es decir, vamos a darle precio, valor y vamos a, a ponerlo en marcha. ¿Cómo ves esta segunda, esta segunda opción? Que igual es la que hay algunos o la que más... Eh, pues muy interesante, Miguel. Bueno, lo primero es, eh, en principio, el coste público suele ser eh, algo inferior al privado, aunque solo sea porque no hay beneficio eh, de apropiado individualmente. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el gasto en sanidad es en Estados Unidos, donde predomina la oferta privada frente a la pública, es muy superior en términos absolutos, por supuesto, pero también relativos al español. Y sin embargo... La sensación general es que el sistema, colectivamente hablando, en términos de salud pública prestada a la ciudadanía de un carácter general, es mucho mejor la española que la americana, ¿no? para los, los que pueden pagarla, pues está muy bien, pero luego va disminuyendo. Entonces, aparece, está engañando un poco, ¿no? Al ser fundamentalmente privada, da como un gasto muy importante en sanidad y en cambio en España da mucho más bajo, y sin embargo no significa eso que, por ejemplo, en el Índice de Desarrollo Humano, en Esperanza de Vida, España está muy por encima de Estados Unidos. ¿no? Eh, respecto al otro, bueno, efectivamente, ahí hay un problema, ¿no? El, a mí el, no creo que la solución vaya por poner precio A. Acabo de leer, esto parece que lo habíamos preparado, mira, lo tengo aquí, ¿no? Acabo de leer este libro, no sé si lo veis bien. ¿eh? Entonces... Lo que el dinero no puede comprar. Y este es un economista de Harvard. ¿eh? No es... ¿Me está preparado, pero lo tengo sobre la mesa también. ¿eh? Oye, ¿no? ¿Eh? ¿Ah, también? Se ve? Bueno, ¿también estaba preparadísimo esto. <risa> <risa> entonces, eh, bueno, no sé si es, si es más sociólogo que economista, no lo sé ahora. Bueno, eh, entonces dice los límites morales del mercado. ¿no? Entonces el problema está en que en cuanto le pones precio a algo, estás excluyendo. Es decir, estás haciendo... Que no sea un, una persona un voto, sino un dólar o un euro un voto. Y eso significa que a mí, siempre que se pone precio a algo, digo, ya, ya estamos mal, ya va a haber desigualdades. ¿no? Entonces, claro, de hecho, cuando en los mercados de futuro se ha metido el agua, pues eh, hay que agarrarse, ¿no? Es decir, ahora, y, y con las emisiones pasa un poco, ¿no? es decir, bueno, consiste en tener dinero. ¿no? Entonces, no sé, pone un ejemplo curioso que pone el, el libro este. Dice, en una guardería, eh, pues había muchos padres que llegaban tarde a recoger a los niños. ¿no? Pues el profesorado tenía que alargar la jornada y demás. Entonces dec decidieron poner una multa. Y entonces decían, al que llegue tarde, pues pago una multa. ¿Cuál fue el efecto? Que había padres que llegaban hasta dos horas tarde y ya. Dicen, ah, bueno, pues pago la multa y llego tarde y ya está, ¿no? Es decir, que en vez de estimular que la gente fuera puntual, estimuló a que aquellos a que les sobra el dinero, porque se fastidian los trabajadores, yo pago la multa y ya está. Quiero decir que, que el tema de poner precio eh, es peligroso. Entonces, a mí me parece eh, que lo que hay que avanzar es eh, por, por eso, por el donut, es decir, marcar límites por un lado y por otro, y luego intentar mejorar efectivamente pues esos índices del progreso genuino, similar. Es decir, no hay determinadas cosas que no tenemos que contarlas como positivas. Más bien hay que descontarlas. Y avanzar por ahí y, y, y ser, eh, yo, yo sería, hay, lo de lo mejor es enemigo, lo bueno que ponía al principio, ¿no? Hay gente que es muy ambiciosa. No, no, eso es inaceptable porque deja fuera no sé qué. Bueno, demos pasos. ¿eh? Y, y si mejoramos algo, pues, pues adelante, ¿no? Porque ya vemos que la inercia <coughs> está frenando cualquier cambio, ¿no? Las iniciativas están ahí, eh, lo del más allá del PIB. Es algo oficial en la Unión Europea y en la OCDE, pero más allá, el más allá, efectivamente. Juan, una preguntita, y había también debate, ¿no? creo que de hecho lo abordaban en el informe este que mencionabas de Fitusi y de Stiglitz, también había, eh, parte del debate era si optar por un indicador sintético o si era mejor un panel de indicadores, ¿no? ¿Tú ahí cómo, qué ventajas y qué inconvenientes ves a, a las diferentes opciones? Sí, eh, sí lo, lo decía básicamente por eso, por lo difícil que es ponderar eh, y tal, y decir, bueno, si damos un conjunto de variables, pues ahí están, ¿no? Yo creo que está muy bien y, y si permiten un, un, un recorrido... Yo allí, de hacer eso, optaría por algo parecido a lo que comentaba de la OCDE. ¿eh? ¿Por qué? Porque si es un panel, primero, la, la opinión pública no lo sigue. O sea, lo hemos vivido, Luisito y yo, que hacíamos los informes de seguimiento de sí. 2015 y más, pues ahí es cuatro enterados, ¿no? Y el resto se perdía absolutamente. Globalmente decir, no se están cumpliendo, se están cumpliendo mal. Pero no, no conozco a ni un solo país en que se haya pedido al gobierno responsabilidad por el cumplimiento o no de yeah. los ODS. Y me temo que con los ODS va a pasar igual. Y con... Entonces, el que haya un índice sí me parece importante. ¿Por qué? Porque ese índice se va a publicar, va a ser un índice y va a indicar el, el España va bien. Bueno, ¿qué significa para usted que España va bien? Que crece el PIB... Cuando está creciendo el paro, cuando está creciendo la exclusión social, cuando está creciendo, creciendo la huella ecológica, mañana no va bien, si eso va mal. ¿no? Pues entonces, yo en el artículo propongo, decir bueno, como lo del PIB puede ir para largo, pues por lo menos obliguemos a que en paralelo se ponga un semáforo de techo y un semáforo de suelo, y que se den los tres datos a la vez. ¿no? Que sea algo fácilmente comprensible por la opinión pública. Es una opinión personal, ¿no? no creo que tenga mucho éxito, pero, pero vería eso más eficaz, ¿no? porque los paneles me da la impresión de que para los estudiosos están fenomenal, para los que seguimos los temas están fenomenal, pero si no hay un poco una referencia que pueda decir al gobierno, oiga, mire qué mal lo está usted haciendo, pues la exigencia ciudadana va a ser mínima y por lo tanto ese objetivo de orientar políticas no va a funcionar. Sí, porque claro, otro problema que hay también, nosotros lo estuvimos también valorando cuando hicimos el índice que, que les voy a contar ahora, es que también un problema, o sea, a mí también me parece y nosotros al final optamos también por lo, por un índice por lo que tú dices, ¿no? porque es verdad que como herramienta de comunicación es mucho más potente que cuando tienes un batiburrillo de cosas diferentes, pero luego también tiene el riesgo de que las cosas buenas en unos aspectos se compensan con las malas en otros, ¿no? Y, y ahí también pues eh, nosotros vamos uno de los problemas ahora lo, lo verán cuando que ahora estamos, estamos trabajando ahora en la siguiente edición y vamos a ver si conseguimos corregirlo de alguna manera, pero es que también muchas veces los países ricos a pesar de tener peores indicadores ambientales y todo como en social, en económico, en acceso a en tantas cosas puntúan bien al final siguen quedando en las primeras posiciones eh, y parece como que no son tan dañinos en términos ambientales o, o lo que sea, ¿no? Sí, por, por eso la idea de los dos semáforos sí, tiene esa ventaja, está ¿no? Muy decir, bien, sí. Por lo menos que no fallen en lo esencial, claro. que se note mucho si fallan, ¿no? Sí, es verdad. Hmm. Sí. Y luego que hay un modelo teórico detrás, porque no es decir, ah, esto es una ocurrencia, no. No, no, oye, está el... Sí, el sí, es muy de potente de México, la... De Cambridge, absolutamente consolidado y demás. Sí. Uh -huh. Y como una... Tengo una pregunta así como muy, muy práctica, pero que me intriga. ¿Cómo, ¿Cómo de cerca están las instituciones de adoptar alguno de los índices como propio y que se ponga al mismo nivel, como estaba diciendo Juan, que, que el crecimiento económico, el Producto Interior Bruto? O sea, ¿cómo de cerca están? ¿Qué pues... Dicen las eh, instituciones? Eh, Lamento ser pesimista, yo creo que poco cerca. Es decir, porque en el fondo pues es mucho más, el, ¿no? es mucho más cómodo quedarse como está que, que meterse en el, en el lío de, de la discusión. O sea, si en el ámbito de. Yo creo que en, que en Naciones Unidas o en OCDE deberían tirar desde esas instituciones, ¿no? Y lo están intentando ambas, ¿eh? pero, pero viene desde arriba o los países no están interesados en absoluto yo. Porque, porque es incómodo, porque, porque eso, lo que estamos hablando de la cumbre climática, es decir, mira, al final que no nos pidan muchas exigencias, pues se va a notar que el rey está desnudo, ¿no? que hacemos grandes conferencias, pero luego no cumplimos los objetivos. No, no soy muy optimista, la verdad. Pero, pero bueno, cuando empecé a escribir sobre renta básica, todo el mundo me decía que era un loco y ahora está en el debate, o sea que, que no hay que perder la esperanza. Eh, buenas tardes. Eh, yo tengo una cuestión. Que, ¿Qué responsabilidad pueden llegar a tener los países si los generadores de emisiones de CO2, eh, que son los principales causantes, pueden estar deslocalizados? O sea, ¿qué culpa puede tener Birmania de tener cientos de miles de fábricas si Holanda, Estados Unidos, Francia van en bicicleta? O sea, ¿cómo se valora todo eso? Claro, es, eh, yo no soy un experto eh, en temas ambientales, pero evidentemente es eh, uno de los graves problemas eh, y de los injustos problemas, es decir, se ha exportado buena parte de la contaminación al sur eh, y, y se ha crecido durante toda la etapa de despegue económico a costa de una enorme contaminación y ahora se dice, bueno, vosotros ahora no crezcáis contaminando, eh. crecer pero sin contaminar, que está como decir, con el freno echado. Y encima, contando como, como contaminación vuestra, contaminación nuestra. Es una injusticia manifiesta. Entonces, yo por eso, no sé si lo llegué a escribir o no, pero en algún momento he pensado, a lo mejor el cambio de índice debería hacerse en seno de la OCDE, que son países más ricos, que más tal, donde sí se les puede exigir un comportamiento muy estricto. ¿eh? Y de alguna forma, pues, pues a los países del sur. Eh, que bueno, Primero tienen que preocuparse de hambrunas y de pobreza extrema y tal, pues, eh, pues ser menos exigentes. ¿no? Eh, que digamos que de alguna forma en la pirámide de Maslow de necesidades, pues primero ustedes preocúpense de cubrir sus necesidades básicas y no les pongamos más cargas. ¿no? Eh, sé que es discutible y, y como habría que matizarlo mucho, pues tampoco... Tampoco me atreví a escribirlo al final, me parece. Ahí creo que también, Juan, me parece que en el, eh, están trabajando también, creo que de hecho en el que comentabas, en el índice de los objetivos de desarrollo sostenible incorporan alguno, lo que pa pasa que, claro, los indicadores tienen que estar disponibles de manera sistemática para tantos países actualizarse pero sí creo que hay estudios también para hacer cálculos sobre costes ambientales que van incorporados en importaciones y en exportaciones, de tal manera que se puedan asignar las responsabilidades a quien lo consume con independencia de dónde se produzcan, no porque un problema de los indicadores es en un mundo tan deslocalizado... Eh, asignar responsabilidades de cosas que se producen en unos territorios, pero, o sea, es como que tenemos externalizados parte de nuestros impactos, de los impactos ambientales de nuestro modelo. Y creo que con Perfecto. las tablas estas, vamos, no sé muchísimo de, de, estos, de estas cosas, pero output input o algo así, como que hay unas tablas y lo calculan también para cadenas globales de, de valor y cosas así. que Eso puede ser interesante. Lo has dicho bien, pero el orden es al revés. Ah, input Output input. input. <ríe> por orden analfabético acordé. bueno pues eh, no sé si alguna más quería hacer algún comentario a Juan porque es muy probable que, que nos dejen un ratillo Millán, no sé si querías pues decir solo, algo. Solo, solo uno más al final. Eh, una, Los gobiernos ya sabemos eras pesimista, pero con tu experiencia, habiendo sido rector, que te decía Elena, en, en la UNED, eh, en el ámbito académico-universitario, ¿el esquema del de, donut o este otro tipo de, de indicadores llegará algún día a las aulas o cómo hacerlo, o cómo introducirlo? Bueno, eh, la verdad es que eh, hay dos aspectos, uno, digamos, como profesor y otro como rector. ¿no? Eh, como rector, sí puedo decir que en la UNED pusimos en marcha y, y se ha consolidado toda una serie de programas de sostenibilidad ambiental y, y se van consiguiendo objetivos. Y yo creo que eso en muchas universidades está, esa preocupación por los temas ambientales y demás... Por los temas sociales también, todos los programas de becas, hay ayudas incluso propias de las universidades y tratamientos especiales, siempre mucho menos de lo que sería necesario y porque además las raíces están mucho más fuera de la universidad. ¿no? Quiero decir que habría que empezar por, por la segregación en la educación primaria y secundaria entre colegios de un tipo de otro. Pero bueno, ese es otro debate. ¿no? Y luego, como profesor, ¿no? ahí, ahí sí que, mira, precisamente. Ahora me pidieron, a raíz del dossier, pues eh, están preparando una serie de profesores de diversas universidades un, un libro de estructura económica para, para docencia, y me pidieran que hiciera un capítulo, pues un poco con lo que he contado hoy. Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Es, es una forma de, de meter en los programas con ciencia, ¿no? Eh, porque es curioso, pero vamos, yo veo pues algún premio Nobel como Krugman, ¿no? Como Stiglitz que luego en sus programas académicos son súper ortodoxos, o sea, no, no nos atrevemos como a salir del carril, ¿no? Yo me acuerdo como rector que, que, que decía siempre, la universidad es fundamental para crear ciudadanos críticos y tal, y no sé qué, y pensaba luego, cuando volví a la cátedra, digo, pero ¿qué, qué, qué, qué mentira ha estado diciendo? Si, si estamos haciéndole repetir las cosas ¿no? de críticos, nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues hice examen de conciencia, y por ejemplo, un 25% de la nota era un, un desarrollo de opinión sobre corrientes críticas de la economía, utilizando precisamente un material hecho por economistas sin fronteras, que os recomiendo, ¿no? Es conocer que existen otras corrientes críticas, además de la ortodoxa, y además de, de, de todo tipo, ¿no? Está, por supuesto, ecológica, el marxismo, el pero está la escuela austríaca también. O sea, que, que no, ha, no, es, no hay sesgo, sino que hay otras formas de, de explicar la economía. Y todas aportan algo enriquecedor. Y, y desde luego no simplifican tanto como la ortodoxia. Eh, y, y la respuesta, no había una respuesta buena o una mala, sino que usted opine. Yo le voy a valorar, hacia ah, si trabajar material y ver qué si capacidad tiene de expresarse críticamente y tal. Bueno, pues había algunos que lo odiaban, pero la gran mayoría dijeron que bien, qué gusto, he conocido otras corrientes, no sé cuántos, y casi todos la probaban, porque claro, pues no puedo opinar lo que es inoportuno, ¿no? Pues yo creo que, que eso es eso, también los profesores tenemos mucha inercia. Es mucho más cómodo coger el manual de toda la vida, el manual de toda la vida, la clase que llevo dando durante 15 años, la repito. Tal, incluso los chistes lo repito todo igual. entonces eh, esa inercia del profesorado juega también muy en contra de cambios y demás ¿no? entonces el que haya iniciativas de, de materiales de tal, más abiertos ¿eh? y hay pues eso desde economistas sí que se está intentando contribuir pues, bueno hay una, alguna corriente de economía crítica ¿no? pero contribuir a que en las universidades etcétera pues pues hay una visión un poco más abierta. ¿no? no voy a poner sesgo de ningún tipo, pero más abierta que esta ortodoxia que nos dice si sube el salario mínimo, disminuye el empleo. oiga hay un premio Nobel que dice otra cosa. Es igual, yo sigo explicando eso. Bueno, Poco a poco. Pues no sé si como... Como se ha hecho alusión al profesorado, y yo creo que contamos con profesoras de secundaria, ¿no? Profesoras de secundaria en la sala, creo, ¿puede ser? No sé si queréis comentar algo, Pilar, justo que te veía por aquí. Bueno, la verdad es que he entrado un poco tarde, entonces tampoco estoy muy ubicada. Pero, por ejemplo, ahora, bueno, por lo que me sale comentar. Es el, el, cómo está la economía ahora en las aulas ¿no? de, de secundaria, que estamos con la LONLOE y con los nuevos currículums. Están todos los profesores haciendo lo que pueden para, para influir en, en, Bueno, para haber influido en los borradores que no se ha podido hacer. O sea, realmente no se sabe muy bien cómo se han fraguado, ¿no? Al final, los borradores de materias de economía, estoy hablando. Porque sí que es verdad que había como un debate de. O sea, los profesores de economía tenían claro que ellos son los que tienen que explicar economía y sentar bases, ¿no? además mínimas y además obligatorias, no unas asignaturas optativas, ¿no? sino que cuando se termina la ESO con 15 años, 16, eh, se salga a, con una serie de cosas básicas aprendidas, ¿no? para que no. Bueno, es pues cultura básica económica. Pero también es verdad que desde de los borradores y de lo que se ve, oía era como que tenía que ser transversal todo el tema, eh, pues un poco como lo que yo me hacía, un poco la, la educación a la ciudadanía responsable, como que tendría que venir con, por, muchas, por todas las materias, no solo con, las, con los profesores de economía. ¿no? Y bueno... O sea, no sé, la pregunta no es muy bien, ya se me olvidó la pregunta que me has hecho. Pero... No, no, ya, era esto, esto, que no, esta parte. Que, los, que luego están muy alejados de la realidad de los adolescentes de 14, 15 años que están empanaos total. Está muy alejada la economía, o sea, eh, para, eh, o sea, hay que bajarlo mucho a sus experiencias, ¿no? a conectarlo con sus vidas, hacer juegos, hacerlo muy gamificado, muy todo para que realmente empiecen a poder tener espíritu crítico, pero, pero vamos el espíritu crítico a veces brilla por su ausencia, por lo menos en, los, en el colectivo que estoy yo, que es verdad que es un colectivo de, de, así, de mucha inmigración, en un colegio de mucha inmigración, bueno, Millán lo puede decir también que es su mujer trabaja en el cole donde estoy yo... Entonces, la verdad que tienen mucha brecha, mucha brecha ya de cultural para poder incluso situarse en que, que estoy en un país nuevo. He llegado de, el año pasado pues de, de personas de, de otros países, de Pakistán, de, de Marruecos, Uf, en fin. No sé bueno, si respondo sí. esta pregunta, con lo cual, o sea, a mí bueno, lo de está. espíritu crítico es lo que más me parece importante sembrar. Eso es. es la plataforma complicado. por la justicia fiscal eh, presionamos tanto en el Congreso como en el Ministerio de Educación porque se incluyera en, en Ciudadanía, eh, o como quiera que se llame al final, eh, que se incluyera el tema de la conciencia fiscal. ¿no? O sea, que, eh, que es un tema que no se enseña en ningún sitio y que es básico para que luego funcione un país. ¿no? Entonces. Eh, desde nuestro eslogan de sin justicia fiscal no hay justicia social, pues intentamos, ya, porque damos mucha importancia a lo que estás diciendo. Y luego estamos trabajando, eso también como Economistas sin Fronteras, con un pequeñísimo grupo de profesores de Guadalajara que se llaman los Econoplastas, ah, sí. gente muy maja, hemos colaborado con ellos, y, y estamos pensando, y bueno, podemos hablarlo, ¿no? de, de ir creando contribuyendo a crear un repositorio de materiales, ¿no? eh, tema fiscal, pero creo que desde economistas podemos también, y con vosotros y tal, eh, pues eh, contribuir a hacer algún tipo de, de repositorio, de modo que el profesorado pues tenga ahí pues algún vídeo, algunos esquemas, algunas charlas, algunos materiales que puedan usar eh, eh, y que, que yo creo que pueden enriquecer. Esa, porque al final, pues eh, sois, sois las profesoras las que marcáis realmente los Esto contenidos. es muy interesante ¿no? y de hecho yo creo que se, el problema no está en tanto crear un repositorio, sino en mantenerlo actualizado y que se divulgue, ¿no? que es el, los handicaps. Y luego una cosa que por ejemplo hace poco suelen pedir los profesores de economía, porque yo estoy en el grupo WhatsApp de, los, de aquí de Aragón, pues mucho de, de ¿puedo llevar, ¿a qué empresa puedo llevar a mis alumnos? ¿A, qué, con qué, ¿A quién puedo visitar? ¿Quién me abre las puertas para que vean? a la gente trabajando, les cuenten y tal de primera mano. Y esto es difícil, o sea, yo aquí les mando a todos a Tiebel y a Arropados, pero pueden ir a parar a cualquier tipo de empresa. Madalena te Sí, Madalena, cuenta. No, yo cambiando de tercio, si os parece, si dejamos lo de la educación, has nombrado todo el tema de la fiscalidad y te quería preguntar eh, todo el tema que está saliendo de la fiscalidad diferenciada para los territorios despoblados o altamente despoblados, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo ves? Bueno, a mí, digamos, es, es un tema digno de debate en, en amplios campos, quiero decir, porque al, en sentido inverso también se ha dicho, ha habido quien ha defendido en la renta básica que fuera más baja en, en, en territorios rurales que urbanos, o sea que... Que son debates eh, peligrosos, con muchas aristas. Y yo sí creo, primero, que la fiscalidad, mmm, cuanto más sencilla, mejor. Es decir, eh, la experiencia frente a lo que defendía hace 30 años, de un impuesto sobre la renta que tuviera en cuenta todos los matices, tal me da cuenta que eso es la vía idónea para la evasión fiscal y para el fraude fiscal, no. Entonces, que cuanto más sencillo sea un impuesto, mejor. Y cuantas menos excepciones haya, mejor. Luego, digamos, excepciones tienen que estar muy justificadas. Por decirlo de, de alguna manera. A priori, no estoy a favor de hacer diferentes tratos. A priori. Pero vamos a sentarnos, vamos a ver. Yo creo que, que lo mismo que hablamos antes de, de la educación. Esto empieza en primaria y en, y en bueno, 0-3 empieza, ¿no? Pues esto empieza antes, entonces empieza en definir ecoregiones con con sostenibilidad, con medios, con transportes, con, con empieza más por una política integral de territorio que yo echo de menos que, que por un tratamiento fiscal favorable tal que puede estar bien para lanzar alguna iniciativa inicial o similar, pero pero repito más bien no estoy muy a favor de que haya tratamientos diferentes porque, repito, al final, pues se va dando pie para que otro diga, ah, pues a nosotros por esta otra razón y a nosotros por esta otra razón. Y al final lo hacemos un impuesto cada vez más complicado, un sistema tributario cada vez más complicado, más difícil de vigilar por la inspección, más complicado para los contribuyentes que se pierden en 200 páginas de, de, de todas las excepciones. Entonces, eh, yo creo que hay otros eh, instrumentos de política territorial que deben ir mucho antes que, que el fiscal, pienso. Pues muchísimas gracias, Juan. Yo creo que vamos a irnos despidiendo. Así que, bueno, pues os invito a poner vuestros últimos comentarios en este enlace que os he compartido en el chat, que es como un pequeño corcho que sirve así como panel de la sesión así que guay eh, y bueno, pues me gustaría bueno, agradecerle mucho a Juan por su participación porque es que da gusto irte con esa panorámica tan completa que tienes, esa visión de la economía a un nivel tan holístico que, que bueno, pues es que es un, un privilegio tenerte aquí así que, así que nada, muchas gracias, gracias Juan cariño. Desde todos lados, desde todos lados. Nos vemos estos días y, y vamos a dar paso a, a Luisi, eh, bueno, María Luisa Gil Paíno, le llamamos Luisi. Bueno, oye, por cierto, Luisi, te diré que en el tema ese he metido vuestro índice también. ¿eh? Ah, qué bien, muchas gracias. No, no, es que es, es muy interesante. Gracias, Juan. Ahora lo veréis. Bueno, pues yo sí os dejo, Es verdad que ha sido un placer. Muchas eh, gracias muy vivo y muy interesante. ¿eh? Muchas gracias. Chao. gracias. chao. Bueno, pues ahora este ratito que nos queda, como os decía, nos vamos a, vamos a centrarnos en un índice en concreto, en un índice que además he aprendido que es sintético. ¿no? Eh, pero bueno, ahora Luisi nos va, nos va a contar más. Os voy a, voy a presentarla. Eh, Luisi es licenciada en Economía por la Universidad de Cantabria, además tiene un máster en Cooperación Internacional y Desarrollo. Lleva más de 16 años trabajando en Economistas sin Fronteras y eh, es, es socia promotora del colectivo La Mundial. Realmente, pues eh, ella pues, es eh, pues experta en un montón de temas relacionados con el desarrollo, los derechos humanos, la sostenibilidad. Y además, desde el 2017, se encarga de coordinar eh, este índice del que nos va a hablar, el Índice de coherencia de Políticas al Desarrollo, desde la Coordinadora Estatal de, de ONGs. Y, y bueno, eh, pues ahí os dejo con ella y vamos a hacer un poco la misma metodología. Primero nos cuenta Luisi y nos vamos preparando preguntas para, para hacérselas a continuación. Muchas gracias Luisi. Pues nada, muchísimas gracias Elena. Voy a compartir por aquí un segundito que voy a cerrar unas cosas que tengo por aquí y os comparto la presentación. Creo que así me veis, ¿verdad? Lo vemos perfectamente. Vale, pues entonces, como, como os decía Elena, voy a hablar de un índice sintético en concreto, que es un poco trabalenguas el nombre, pero luego vamos a ver cómo en realidad lo, el, el objetivo y lo que mide no es, no es tan, tan complicado de, de entender, ¿no? Pero que es este índice de coherencia de políticas para, para el desarrollo sostenible, que es una iniciativa en la que comenzamos a trabajar pues hace ya un montón de años, creo que por el año era, todavía no había Agenda 2030, o sea que antes del año 2015, en el marco de una plataforma de, de ONGs de desarrollo que se llamaba la Plataforma 2015 y más, que ya no, ya no existe, y ahora es una iniciativa que lidera la Coordinadora de ONGs, de Organizaciones de Desarrollo eh, Estatal, y también la Red Española de Estudios para, para el Desarrollo. Entonces mi idea era un poco contaros, eh, Por qué pensamos en, en desarrollar esta herramienta que está muy vinculado con lo que hemos hablado ahora, eh, con lo que nos ha contado Juan y con lo que hemos estado hablando ahora, que es la herramienta y algunos de los resultados de la última edición, aunque es un poco antigua, es del año 2019 porque estamos ahora trabajando en la nueva que en teoría si todo va bien eh, sacaremos a principios, en el primer semestre del, del, próximo, del próximo año. Entonces, ¿por qué nos lanzamos a, a esta aventura? ¿no? Además, además, así como un poco chulos, ¿no? porque hemos puesto hasta el eslogan de la alternativa al, al PIB, ¿no? en plan un poco provocador sabiendo las limitaciones de una iniciativa que nace de, de, unas, de, organizaciones, de organizaciones sociales. ¿no? Pero nosotros que veníamos así un poco del mundo asociativo y sobre todo muy vinculado con, con temas de cooperación, eh, de derechos humanos, eh, etcétera pues veíamos ¿no? que teníamos por delante un montón de, de desafíos cada vez más complejos, eh, con una naturaleza multidimensional, interdependiente, ¿no? como que, que muy vinculados todos entre sí, con impactos en unos países y en otros de manera simultánea, ¿no? pues todo lo que tiene que ver con lo ecológico, las desigualdades, el empleo, la justicia fiscal, etc. Y, y, y que para poder afrontar todos esos eh, desafíos necesitábamos, Políticas públicas muy diferentes de las que predominan en la actualidad. ¿no? Necesitamos políticas eh, que no fueran pensadas por silos, ¿no? lo educativo, lo de salud, lo económico, lo ambiental, sino que dialogasen entre sí. Como decía antes Juan, ¿no? que tuvieran en cuenta de manera simultánea aspectos sociales, medioambientales eh, y económicos. Eh, que tengan en cuenta no solo lo que pasa en nuestro territorio, sino también cómo afecta a otros territorios, que tengan en cuenta los derechos humanos, el género, etc. ¿no? Y nos encontrábamos con que los indicadores, que como dice Elena, guían, ¿no? porque los indicadores al final son guías y también gafas a través de las cuales vemos, vemos el mundo, pues que eran como inadecuados o insuficientes, ¿no? como muy unidimensionales. ¿no? Teníamos el PIB con esa mirada estrictamente, no solo económica, sino de mercado, pero incluso el IDH del que hablaba antes Juan, eh, que es un indicador que sí que incorpora aspectos sociales a, a lo meramente económico, pero que solo nos dice, primero no tiene en cuenta el tema medioambiental, pero también nos dice solo cómo se vive dentro de los países, pero no qué consecuencias tienen esos modelos de desarrollo sobre otros territorios. ¿no? Y entonces nos parecía pues, interesante el lanzarnos a probar pues, cómo sería un indicador eh, que tratase de captar todas estas miradas que consideramos que son necesarias para diseñar políticas públicas que puedan abordar todos esos desafíos que, que la sociedad tiene ahora por delante. Y entonces nos lanzamos a, a esta aventura, hemos hecho ya dos ediciones ¿no? y este trabalenguas ¿no? de qué es la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, pues eh, básicamente al final es eso, ¿no? el, el, en qué medida ¿no? queríamos que el índice eh, nos permitiera comparar el desempeño de los países en función de en qué medida sus políticas públicas integran esta perspectiva multidimensional, eh, global o cosmopolita, feminista, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, hicimos todo un proceso, ahora os voy a contar algunas cosillas, de primero hacer como un análisis teórico de qué políticas queríamos eh, evaluar, qué cosas nos parecían importantes evaluar, definir una serie de indicadores y a partir de ahí calcular un ranking ¿no? con 148 países, que, van, que están ordenados en función de, de ese criterio, ¿no? Entonces, ¿qué tomábamos como referencia? ¿no? ¿Qué es, qué, qué, porque es verdad que hablamos de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, pero hay distintas formas de entender lo que es la coherencia, ¿no? Para nosotros, ¿no? ¿Qué, qué consideramos que son unas políticas coherentes con el desarrollo sostenible? Pues creemos que son unas políticas que ponen a las personas en el centro, el bienestar de, de la gente, no solo eso, sino que también tienen en cuenta la sostenibilidad del planeta, es decir, que atienden a esas dimensiones del desarrollo sostenible, a la económica, a la social, la ambiental y también la democrática o la política. Son unas políticas cosmopolitas, es decir, que no miran solo a, lo que, a los efectos que esas políticas tienen sobre el territorio que las aplica, sino también a los efectos que puede tener más allá de, de las fronteras territoriales de, de, de esos estados que combaten y no reproducen la desigualdad de género y que garantizan los derechos humanos para todas las personas. ¿no? Entonces esto es lo que teníamos un poco como marco de, de referencia. A partir de ahí hicimos una selección de, de qué políticas queríamos evaluar. La idea era eh, evaluar un conjunto de políticas que fueran representativas del conjunto, con independencia de que en unos países o en otros se, se llamen de diferente manera, incluso en el mismo país a lo largo del tiempo, pero que fueran representativas del conjunto de la acción gubernamental. Entonces, eh, seleccionamos 19, que son las que aparecen las que aparecen aquí, las agrupamos ¿no? por temas sobre todo eh, metodológicos en, en cinco componentes. Entonces, tenemos un componente económico en el que tendríamos la política fiscal y financiera, un componente social donde se agrupan pues, las políticas de carácter más social como puede ser educación, salud, igualdad, empleo, etcétera Un bloque global en el que tendríamos justicia y derechos humanos, temas de defensa, paz y seguridad, cooperación y tema migratorio. Un componente ambiental en el que tenemos pesca, desarrollo rural, biodiversidad y energía y un componente productivo con urbanismo, infraestructura y transporte e industria. A partir de aquí hicimos un análisis de cuáles eran como los requisitos mínimos que, tenían que, que queríamos medir para cada política eh, desde la perspectiva que os acabo de comentar y, a, y, y después identificamos posibles indicadores que nos sirvieran para medir esto. ¿no? Y al final, a través de una serie de criterios, que eso ya podemos entrar en ello más adelante si, si os interesa, teóricos, pero también de metodología estadística, pues seleccionamos un conjunto de 57 indicadores, ¿no? unos que digamos que eh, contribuyen a la coherencia y otros que penalizan a los países. ¿no? Por ejemplo, tenemos desde... Medimos desde eh, reducción del índice de, de, del índice de Gini para medir la, la función redistributiva de la política fiscal eh, o el gasto público en protección social, que digamos que cuanto mayores son los indicadores, más puntos reciben los países, hasta indicadores que penalizan, ¿no? pues como la huella ecológica, la opacidad financiera, eh, etc. A ver... Y ahora os voy a contar un poco algunos de los eh, indicadores de cada componente. Voy a ir así sin detenerme muchísimo, pero luego si tenéis dudas podemos entrar en, en, en distintos en, en lo que os interese. ¿vale? En el componente económico os decía antes, ¿no? teníamos la política financiera y la fiscal y básicamente lo que medíamos aquí es en qué medida los países cuentan con políticas fiscales sólidas y redistributivas que permitan a los estados eh, captar los recursos suficientes con los que garantizar servicios eh, o los derechos sociales para toda la población y también en qué medida estas políticas fiscales sirven para luchar contra la desigualdad. Y en el ámbito financiero, pues en el marco de todo el proceso de financiarización en el que estamos inmersos, ¿no? pues el, el, en qué medida las políticas financieras no buscan esa especulación y máxima rentabilidad en el, en el en, en periodos de tiempo lo más corto posible, sino que están al servicio del, del bienestar de, de, las, de las personas. ¿no? Y hemos aquí para el componente económico, cinco indicadores. En la parte de la izquierda están los indicadores que puntúan positivamente y en la parte de la derecha los que penalizan. ¿no? Entonces, eh, como positivo, presión, o sea, ingresos gubernamentales como porcentaje del PIB, y la tasa de variación de Gini antes y después de impuestos y transferencias para medir esa función redistributiva de la política fiscal. Como variables que penalizan a los países, la opacidad financiera, con un índice muy interesante que es el índice de secreto financiero, el sobredimensionamiento del sector bancario de los países y la brecha de género en el acceso a instituciones financieras. ¿No? y aquí podéis ver un poco cómo opera no para que entendáis un poco cómo funciona el, el índice ¿no? aquí por ejemplo comparo la situación de los países eh, sin las sin dos de las variables que penalizan sin la opacidad financiera y sin la y sin el sobredimensionamiento del sector bancario no y vemos cómo países como suiza luxemburgo singapur panamá etcétera que son países eh, pues que tienen una recaudación fiscal decente y políticas fiscales eh, medianamente redistributivas, pero vemos cómo la opacidad financiera y la contribución a la financiarización de la economía, ¿no? con los efectos negativos que eso tiene sobre otros territorios, les hace bajar posiciones en el, en el ranking. ¿no? Aquí vemos un ejemplo que yo creo que lo refleja muy bien. Tenemos a Portugal y a Luxemburgo, que tenemos que en la parte positiva están los indicadores ¿no? que, que, que, digamos que puntúan positivamente, donde vemos que tienen valores muy similares, y sin embargo, en las variables que penalizan, vemos como Luxemburgo, que es el que está en naranja oscuro, pues aparece mucho más penalizado y por eso Portugal está en el puesto 18 del ranking económico y sin embargo Luxemburgo aparecería en la posición 85. Y aquí algo similar con la brecha de género. no Países eh, que bajan muchas posiciones debido a que las mujeres eh, tienen... Eh, dificultades de acceso a instituciones financieras en igualdad de condiciones que, que, los, que los hombres. Componente social y este lo voy a pasar así muy rápido ¿no? porque yo creo que este es muy intuitivo servicios, sociales, servicios públicos universales y de calidad un sistema de protección social sólido, empleo decente y acceso a nuevas tecnologías e información con equidad de género y aquí indicadores pues yo creo que los que nos Esperamos ¿no? que tienen que ver con acceso y calidad de servicios educativos y, y sociales. Tenemos también temas relacionados con igualdad de género en el ámbito político, también en el ámbito eh, económico y algunas variables que tienen que ver con empleo eh, y también con prestaciones, de, con prestaciones sociales. ¿no? Y aquí sí que pues un ranking muy parecido igual al que nos puede ofrecer el IDH, ¿no? con países sobre todo europeos, ocupando las primeras posiciones y países de renta muy baja, sobre todo de África subsahariana, ocupando la parte más baja del, del ranking. En el componente global, aquí medíamos eh, o medimos el compromiso con la gobernanza global y con los derechos humanos. ¿no? Y aquí lo que incorporamos es variables que tratan de medir compromisos de los países con los derechos humanos y la justicia universal, contribuciones a programas de Naciones Unidas. Eh, sobre todo en temas de género y en temas ecológicos y penalizando el grado de militarización de, la, de, la, de las sociedades, ¿no? incorporando también mirada de género y aquí pues algunos de los indicadores, como veis en la parte izquierda estarían variables positivas, en la parte derecha negativas, positivas mucho de cumplimiento con... Eso, pues con, con los principales tratados de derechos humanos, con eh, la ratificación pues, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, etcétera, las contribuciones al PENUMA y a la ONU, y la parte negativa, ¿no? El, todo lo que tiene que ver con militarización medido a través de cuatro variables que miden gasto militar, fuerzas armadas, acceso a armas pequeñas y ligeras y armamento, y armamento nuclear. Y aquí tendríamos, bueno, pues entre los mejores tendemos sobre todo bueno, pues países eh, muy activos en la firma de tratados internacionales y con niveles relativamente bajos de militarización y al contrario, ¿no? entre los peores pues tenemos países que no han ratificado muchos de los tratados de derechos humanos, aquí estarían también metidos derechos LGTBI y, también, eh, y, que, tan, y que además eh, tienen un, un nivel muy elevado de, de, de militarización. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son los países más, mal, más eh, penalizados por su grado de militarización, por esas variables que penalizan. ¿no? Vemos aquí como Estados Unidos, Rusia, Grecia, tiene un montón de gasto militar. ¿no? En función del país, pues unas veces es por armamento nuclear, otras veces es por acceso a armas pequeñas y ligeras. Hay distintas casuísticas. ¿no? Y aquí pasa un poco como antes cuando os comparaba a Portugal y Luxemburgo, aquí tenemos a Dinamarca y a Francia que tienen bastantes buenas puntuaciones en compromisos normativos, pero sin embargo vemos como Francia está muy penalizada por todo lo que es armamento nuclear ¿no? y eso le hace descender bastantes posiciones con respecto a, a Dinamarca. El componente ambiental, pues aquí tendríamos, eh, aquí mediríamos impactos ambientales, la apuesta por las energías renovables y compromiso con tratados internacionales en materia de medio ambiente. Aquí veis algunos de los... Vamos, los indicadores que utilizamos para, para medir la coherencia en materia ambiental. ¿no? A la izquierda las que contribuyen o puntúan positivo y a la, y a la derecha las que puntúan negativo. ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una de estas huellas porque uno, como comentaba antes Alejandro, ¿no? uno de los problemas es que tenemos externalizado fuera de nuestras de nuestras fronteras, parte de la producción de los bienes que consumimos. ¿no? Aquí, por ejemplo, incorporamos huella ecológica por importaciones, que lo que permite es asignar ese tipo de, de, de responsabilidades. Y aquí, pues quizás es el, el, el ranking más disruptivo de los, de los cinco componentes. no Tendríamos casi el, el componente social dado la, dado la vuelta, ¿no? con las peores posiciones, países de renta alta, y con, en las, en las mejores posiciones, países de, países de, renta, de, renta, de renta baja. ¿no? Aquí hay una comparación del primero y el último de los, de los países, ¿no? que serían Kenia y Qatar, pues con modelos de sostenibilidad pues claro, eh, radicalmente, radicalmente diferentes. Y por último, el componente productivo, ¿no? que aquí lo que medimos es en qué medida los países cuentan con una buena dotación de infraestructuras y, y de sectores productivos sólidos, pero con un cierto equilibrio social y ambiental. De tal manera que medimos acceso a saneamiento, o a luz o a electricidad, pero eh, penalizam, o penalizamos por algunos componentes e indicadores ambientales y también incorporamos eh, la ratificación del convenio de Derecho y sindicación, eh, de sindicación y Negociación Colectiva de la, de la OIT. Y este ranking pues, es más eh, menos intuitivo, pero lo que sí se observa, sobre todo, pues claro, en las peores posiciones, muchos países con graves dificultades para proporcionar acceso a servicios, a infraestructuras básicas para una parte importante de, de su población, muchos también del, de, África, de África subsahariana, incluso... También luego el índice nos permite también comparar como distintos modelos dentro de países que no están ubicados tan lejos dentro del ranking. Aquí tenemos India, China y el Congo que están en la, en la parte de los peor puntuados y, y que tienen como perfiles diferentes. India y China eh, tienen mejor suministro de infraestructuras y en cambio tienen eh, peores puntuaciones en los, en los indicadores que miden impactos ambientales. Y al Congo le sucede lo contrario, ¿no? que tiene más dificultades a la hora de proporcionar acceso a, a, a, infraestructuras, a infraestructuras básicas. Y visto así un poco lo que miden los, compon los distintos componentes, luego calculamos el índice final pues como una media aritmética sencilla de los cinco. ¿no? Y tenemos aquí una página web donde tenemos el ranking eh, total y el ranking también para cada uno de los componentes, donde podemos entrar en cada uno de los países y ver cómo puntúan en cada componente y también aquí estarían las variables normalizadas ¿no? en, en todas las variables por, por separado y donde además eh, aquí tenemos también todas las hojas de cálculo con todas las fórmulas, los procesos de normalización, los datos originales de las variables y detalle metodológico de cómo lo hemos construido, el enfoque de partida, las decisiones que hemos ido tomando por el camino y, y, todas, y todas esas cosas. ¿no? Y ya para terminar, solo pues algunas de las conclusiones son obvias, ¿no? pero está bien verlo en, en, en números ¿no? del último informe. ¿no? Por una parte, pues que, como ya sabemos, ¿no? los países no priorizan ni la sostenibilidad, ni el bienestar de la gente, ni los derechos humanos y por supuestísimo la mirada cosmopolita sobre los efectos de otros territorios a la hora de diseñar y ejecutar sus políticas públicas. Eh, como vemos aquí, ¿no? aquí hemos hecho un, un análisis de ranking por quintiles y prácticamente el 80% de los países están con coherencia media hacia, hacia abajo ¿no? y solo nueve países tienen un nivel de de coherencia alta, lo que nos dice que todos los países tienen que modificar ¿no? y hacer transformaciones en sus, en sus modelos de desarrollo y en sus políticas públicas, que los mayores desafíos están en el ámbito eh, ecológico, aquí vemos que, ah, aquí no, se, no aparece, pero vamos, ningún país del ranking puntúa por encima de los 80 puntos, tampoco en el ranking ambiental, pero es que en el ranking ambiental el 90% de los países tienen menos de de 60, de 60 puntos ¿no? y en el ámbito ambiental mayores desafíos como os comentaba antes pues para los países en desarrollo y finalmente que necesitamos modelos alternativos en todos los sitios ¿no? porque incluso países como los nórdicos a los que habitualmente hacíamos referencia como modelos a seguir no lo son, ¿no? aquí vemos el caso de Noruega con puntuaciones muy buenas en el ámbito económico, en el social, también en el productivo y en materia de derechos humanos pero es que en el ámbito ambiental no llega a los 30 puntos, lo que nos dice pues que no todos podemos ni deberíamos ser noruega porque el planeta no se lo puede, no se lo puede permitir, o sea que tendremos que pensar en, en otros modelos de desarrollo diferentes. ¿no? Y aquí ya esta es la última diapositiva, solo eh, hago una comparación para ver también un poco qué aporta o qué puede aportar este indicador en relación con otro como por ejemplo el IDH. ¿no? Aquí vemos... Eh, los países que más posiciones eh, disminuyen en el índice de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en relación con el, con el IDH. ¿no? Vemos Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein, Singapur, Estados Unidos, etc. ¿no? Y, y bueno, yo creo que esto nos dice un poco lo que, cómo puede cambiar nuestra visión del mundo cuando no solo miramos a lo económico, no solo miramos a lo social, eh, y no solo miramos a lo que sucede dentro de nuestro país, ¿no? sino también a los impactos que eso tiene sobre, sobre otros territorios. Y esto es un poco lo que os quería contar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucy. Eh, uy, espera, voy a ponerme la cámara. Bueno, ya, ya sabes que, que es que me encanta, me encanta escuchar el tema del índice porque me parece impresionante el... El, el trabajo que hay detrás y, y lo exhaustivo y lo minucioso que, que ha sido. O sea, que es que siempre me quedo, me quedo helada. Vale, pues si queréis, eh, ahora tenemos unos 15 minutillos largos para hacer preguntas a, a Luis y sobre el índice, y así que os invito a, a lanzaros si no, si no pregunto yo. También pueden ser inquietudes, ¿qué os ha parecido? Mm. Bueno, eh, se me escucha. Hola, buenas sí. tardes. Eh, bueno, que soy Gema, que, que perdonad que no aparezca con la cámara. Que a mí me ha encantado porque, porque para mí ha sido una novedad encontrar un índice en el que eh, se incorpore lo que comentabas, el efecto que tiene fuera de las fronteras, que generalmente los índices se centran siempre pues, en aspectos sociales o se han construido algunos índices, pero en aspectos sociales, o económicos o políticos, pero siempre teniendo en cuenta mucho más pues eso, el efecto dentro que los efectos que pueden causar fuera de las fronteras. Entonces, a mí me ha encantado. Yo, nada, solamente agradecerte la presentación y, y, y la inquietud un poco que tengo es que, pues supongo yo, que bueno, hace ya muchos años tratamos de hacer con una compañera un índice sobre ahorro en el consumo de agua a nivel doméstico, el problema de los índices es siempre la justificación de qué variables se utilizan y qué variables no. Sí. Entonces, dependiendo de, de quién esté al otro lado escuchando, eh, pues van a echar de menos unas cuestiones u otras, o van a echar de más unas cuestiones u otras. Entonces, pues eso, supongo que es pues un poco la dificultad para que, pues, poner de acuerdo a todo el mundo para, para adaptar uno de estos índices. digamos mm. que yo lojearé detenidamente porque de verdad que me ha maravillado, me ha encantado tu presentación, muchas gracias. Muchas gracias, sí, hijo, lo que dices es totalmente verdad, no porque es verdad que antes lo decía Juan, que al final detrás de un índice pues hay una visión... Eh, ideológica, ¿no? De cómo ves la sociedad, qué te parece importante, qué no te parece importante, una visión política en realidad, ¿no? Nosotros es verdad que ahora, de hecho, que si alguien sabe de indicadores y se anima, estamos haciendo unos talleres ahora participativos para eh, revisar la selección de indicadores, ¿no? Y para, para la próxima edición, entonces vamos a contar con, con diferentes organizaciones. Es verdad que teníamos... Una cierta ventaja en la medida en la que, como el, el indicador nace de una plataforma de organizaciones sociales, pues ahí también tienes una cierta justificación en la medida en la que el índice tiene que ser representativo de los valores de esa plataforma. ¿no? Que es verdad que, si lo hace un igual, si lo hubiera hecho solo como el equipo de investigación que estuvimos trabajando en ello tendría todavía menos legitimidad, ¿no? porque no estaríamos representando a nadie, pero aún así pues muchas, eh, muchas discusiones sobre qué meter y qué no meter, y luego también eh, muchas frustraciones, porque muchas de las cosas que queríamos medir, eh, no las hemos podido incorporar, somos muy conscientes de que el índice tiene un montón de limitaciones, sobre todo a la hora de recoger temas de género y lo de las responsabilidades extraterritoriales, porque hay muchos indicadores que no te permiten captar las, la responsabilidad, porque, como se miden territorialmente, pues es, es muy difícil ¿no? el, el, el discernir eso. Y luego, además, también, como otro, otra dificultad a la hora de seleccionar indicadores que también nos ha hecho reducir mucho la, la ambición del, de lo que pensábamos medir inicialmente. Nosotros partimos de una matriz como de 200 y pico indicadores. Y hay muchos indicadores, que, claro, que no están disponibles para porque nosotros medimos países de renta alta y países de renta baja. no Por ejemplo, si hubiéramos hecho un estudio a nivel Unión Europea o OCDE, pues hay indicadores metodológicamente sólidos sobre un millón de cuestiones diferentes pero en, en cuanto vas ampliando el grupo de países que quieres meter pues los indicadores son cada vez más sencillos y recogen muchísimos menos matices y no solo eso sino que indicadores que miden bien algunas cosas en unos países no las miden bien en otros no por ejemplo creo que teníamos uno de brecha de género en el sector industrial y los países que mejor salían eran los países que decíamos, pues si son países con maquilas, ¿no? Pues porque hay, son empleos precarios muy feminizados y ahí hay menos brecha de género que en otros países donde en el sector industrial hay buenos salarios, ¿no? Entonces, eh, luego ahí también hay un montón de complicaciones pues, que, que hacen que, que tengan un montón de limitaciones también estas, estas herramientas. Perdona, solo, solo una cuestión que no quiera acaparar el debate. Principalmente habéis cogido los datos del Banco Mundial ¿Son datos extraídos Tenemos, eh, o sea, de organismos internacionales, no todos del Banco Mundial, pero tenemos eh, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, muchos de Naciones Unidas, de UNESCO, eh, también tenemos algunos eh, de mm, organizaciones internacionales eh, sociales. Por ejemplo, el índice que os decía, el, Secret, el Financial Secrecy Index, que es, el de, es un índice de secreto financiero, ¿no? que es como un índice alternativo para medir la opacidad financiera de los países, ese lo publica la Tax Justice Network que es una organización social pero que tienen un, un índice muy interesante, luego otros nos hemos animado a construirlos nosotros algunos los hemos dejado por el camino porque eh, no era operativo hacer ese esfuerzo para las eh, para, porque levantar información es muy, muy complicado pero por ejemplo los de los tratados de internacionales los hemos hecho nosotros a partir de una selección de de tratados relevantes, pero casi todos, no te sabría decir un porcentaje, pero alrededor de sí, un 70, un 80 por ciento de pues eso, Naciones Unidas, Banco Mundial, de ese tipo de organizaciones, sí. Yo tengo una pregunta eh, que es cómo se valoran las capacidades nucleares de los países. Es decir, hay una serie de países que de manera histórica desde la Segunda Guerra Mundial poseen el arma atómica. ¿Cómo se valora eso? cuando hay países que eh, por, la, bueno, por la presencia de, de los países que ya tienen el arma nuclear no, no necesitan desarrollarla. ¿Cómo se valora eso en el índice? Claro. Mira, no te sé decir el detalle exacto, pero es un indicador que hay un índice que se llama, lo voy a pasar por aquí, el Global Peace Index, el índice global de la paz. Eh, a ver. Eh, muchos de los indicadores de armamento los hemos eh, incorporado de ahí y ellos eh, hacen una clasificación. Eh, mira, os lo voy a pasar por aquí en función, no te sabría decir ahora exactamente el, el todos los o sea, hacen como eh, el, seleccionan una serie de elementos a, a evaluar para cada país. Y hacen una clasificación, no sé si el índice se mueve entre 0 y 5 o entre 0 y 7 y hacen esa clasificación de, de, los, de los países. Creo que ahí, supongo que aquí en el tema metodológico eh, te podrás tener el, el detalle de cuáles son los ítems estos que mide específicamente el, el Global Peace Index. Vale, pues muchas gracias. Le, le echaré un vistazo porque me ha parecido muy curioso el, el valorar unas capacidades armamentísticas que la gran mayoría de países no tienen la necesidad de desarrollar. Por eso. Claro, sí. De hecho, claro, es muy de, ese marca muchas diferencias porque hay como un pequeño grupo de países que es muy penalizado y otros muchos que no, ¿no? O sea, que sirve solo para penalizar como a, a un grupo muy pequeñito de países ese, esa variable. Hmm. Vale, pues si no hay más preguntas, puedo preguntar yo así. El, el tema del género, veo que lo metéis como en indicadores transversales en cada área, en función de qué y cómo los habéis elegido. O sea, ¿por, por qué uno sí? O sea, ¿por qué esos? ¿no? Sí, pues mira, muchos, o sea, de hecho ahora nos estamos planteando, en su momento tuvimos el debate, ahora nos estamos planteando y es posible que la próxima edición del índice tenga un componente propio de género pero en ese momento decidimos meterlo de manera transversal y básicamente o sea, eh, el análisis lo hicimos como a dos niveles. Por una parte, eh, teníamos, evaluábamos la política de igualdad, entonces eh, hay una serie de indicadores eh, que están vinculados con la política de igualdad, donde hay pues desde participación en los parlamentos de las mujeres, hasta temas de salud reproductiva y sexual, hasta temas de permisos de maternidad y paternidad, ese tipo de cosas. Y luego, en todas las políticas, eh, tratábamos, de tratábamos de hacer un análisis desde una perspectiva de género. El problema es que hay muchos indicadores eh, que no están desagregados por género, hay muchas cuestiones de género para las que no hay indicadores, y también hay muchos indicadores de género que no miden bien para todos los países. Entonces es una de las principales, yo creo, debilidades del índice, ¿no? Cómo recoge la perspectiva de, de género. Hemos hecho un intento, pero, pero vamos, que tiene mucho, mucho margen de, de mejora. Vamos a ver si para la siguiente podemos mejorar un poco eso. Muchas gracias, Luis. ¿Tenéis más preguntas? ¿Así alguien se anima? Si no, yo tengo otra, así como sencilla. Yo más que pregunta, es, es una reflexión, ¿no? que me parece que jo, que lo que nos has presentado responde a lo que el anterior nos decía, ¿no? de recoger unos indicadores y que recojan todo el tema del bienestar social, ambiental y económico, y que encima vosotros habéis puesto un poco también, o lo habéis concretado con todo el tema de la justicia de la gobernanza de los criterios de género, etcétera es decir que tenemos que caminar hacia allí, ¿no? hacia poner en el centro a las personas y todo el tema de, de la sostenibilidad y que muchas gracias que ha sido muy interesante Muchas gracias Sí, yo creo que el índice eh, a ver, es una herramienta sobre todo somos conscientes, ¿no? más eh, Yo creo que tiene bastante utilidad eh, en términos comunicativos y pedagógicos. ¿no? Por ejemplo, yo la uso en clase para explicar eh, distintos enfoques o formas de entender el desarrollo. ¿no? ¿Qué pasa si usas el PIB y ves el ranking de los países y tienes una perspectiva que incorpora lo social y ves el ranking del IDH, pero qué pasa si metes... ¿No? Hay también indicadores que miden solo lo ecológico y qué pasa si también metemos género, si metemos derechos humanos y si metemos otros territorios. no Y sobre todo jugando con algunos países, como yo que sé, Singapur, que puntúa fenomenal en el IDH y nosotros lo tenemos en, en, de las peores posiciones por temas ambientales, pero también por temas de agresividad fiscal. ¿no? Entonces, es muy, para eso está muy, es muy interesante el y nosotros también... Que trabajamos en temas de coherencia de políticas para el desarrollo para entender ese concepto que muchas veces es un poco árido y ahí se ve muy bien ¿no? el, desde dónde queremos mirar a las políticas públicas que creemos que necesitamos. A mí, a mí yo creo como que me. Bueno, ahora les voy a leer primero a, a Mariposa. Dice: Muchas gracias, no tengo micro ni cámara, pero me ha surgido. Su... ¿no? Es súper interesante. Y, y nada, que lo usará para sus clases de macroeconomía. Claro, claro, esto todo lo que necesitéis, vamos, nosotros lo hemos hecho como herramienta de comunicación y de sensibilización y pedagógica y tal, entonces todo lo que necesitéis me decís y vamos, incluso el precio si queréis, yo también os lo paso, o sea que todo lo que necesitéis que os facilite el utilizar la herramienta, por mí, vamos, nosotros encantados. pues Muchas gracias, Luis. Eh, yo sí quería, bueno, como también una inquietud, como que cuando lo veo, yo creo que muchas veces, eh, a ni, bueno, veíamos como antes con Juan que lo mejor era simplificar, ¿no? En cuanto al tema de los índices, ¿no? Por, por no volvernos locas y por, por no llegar a la desinformación, ¿no? O a que sea tan complejo que, que nadie pueda calcularlo o entenderlo, lo cual estoy de acuerdo. Lo que pasa es que viendo este índice en concreto... A mí creo que me ayuda muchísimo más ver eh, cada uno de los indicadores, cada país con cada uno de esos indicadores, cómo lo está cumpliendo, que ver el resultado final. Creo que es un índice muy completo, que, que creo que están muy bien elegidas las áreas de, mm. de evaluación, y que creo que se pierde un poco, o es una opinión eh, muy concreta, no, o sea, muy, muy personal, que se pierde un poco la utilidad del índice al solo dar un dato. Si es una, o sea, al ser una herramienta también de sensibilización, me gusta, me gusta ver cómo esa está que esté desagregado, ¿no? Como por países. Es verdad que el ranking, eh, y de hecho ahora también creo que vamos a introducir, estamos planteándonos también alguna me, mejora metodológica, nos estábamos planteando, por ejemplo, eh, porque el problema es que hay, hay componentes, eh, como le comentaba antes a Juan, ¿no?, eh, que puntúan muy a favor. Y, y al final compensan las puntuaciones malas, en, en, por ejemplo, en el ámbito ambiental. Eh, entonces sí que estábamos pensando quizás el utilizar el componente ambiental como denominador en la próxima fórmula para que el ranking final recoja mejor los desequilibrios que hay entre unas dimensiones y otras. Porque al usar así la media aritmética tal cual, es verdad que tiene, las medias aritméticas tienen el problema de que compensan lo positivo con lo negativo. Es como si puntuar bien en lo económico te compensa el tener un desastre en términos de contaminación. ¿no? Entonces son también algunas mejoras que, que nos estamos planteando de cara a la próxima edición. Pero la idea también de descomponerlo por componentes era un poco... El jugar con esas lógicas de las contradicciones que hay entre los diferentes aspectos y dimensiones del desarrollo sostenible y ver también los efectos ambivalentes que las políticas tienen en términos de desarrollo, que políticas que son positivas para unas cosas son negativas para otras, ¿no? como el caso de Noruega ¿no? que, o el de Singapur, que puede tener eh, un IDH elevadísimo, pero luego pues... Eh, está de alguna manera sustrayendo recursos de otros países con sus prácticas fiscales. ¿no? Ese tipo de cosas son las, las que dan riqueza ¿no? a, a la herramienta. Bueno, no sé si alguna más se anima a, a comentar algo. Si no, quizás voy a ir cerrando la sesión. Muchísimas gracias, Luisi. A vosotros y a vosotras. Eh, ha, estado, ha estado genial, bueno, por lo menos en mi opinión. He eh, aprendido un montón y, y bueno, eh, pues eso, muchísimas gracias a tanto a ti como a Juan y al resto también por estar ahí escuchando y aportando. Como os decíamos al principio, mañana nos íbamos a ver presencialmente en la Universidad de Zaragoza, pero no va a poder ser porque me encuentro mal. Si <ríe> Básicamente soy, yo, soy yo la responsable y no, nos hemos, no hemos tenido margen para reorganizarnos porque ha sido un poco sobrevenido. Entonces, bueno, pues os emplazaremos a, a la siguiente sesión de cine en el que visionaremos la, un documental eh, titulado Renta Básica. Y, y bueno, os mandaremos un correo con diferentes informaciones que han salido a lo largo de la sesión de hoy, pero también como para preparar un poco el, el visionado del documental, ¿no? porque la idea es establecer luego un pequeño un pequeño coloquio. ¿Por qué elegimos esta, este documento? Porque al hablar de indicadores para medir bienestar, nos parecía muy interesante ir a la práctica de, de una herramienta que, que intentase paliar la desigualdad. Y, y bueno, pues eh, queríamos, queríamos eh, aportar como esta, esta visión como más práctica de una herramienta real que podríamos llegar a aplicar y cómo, ¿no? Esto sería la segunda parte de este primer, o sea, la segunda sesión de este primer ciclo. El segundo ciclo, como os decía, se titula Otras maneras de, eh, otras formas de medir la empresa. Será el 1 y el 2 de diciembre y bueno, también os podéis inscribir y, y bueno, pues tendremos eh, una, una metodología similar. Hablaremos de otros indicadores para, para, para medir. El, el beneficio que reportan las empresas eh, poniendo la, la vida en el centro, ¿no? mucho más allá del, del lucro individual, económico, monetarizado. Así que bueno, que yo creo que a no ser que queráis decir algo más, nos despedimos y, y, y nos vemos pronto. Tendréis un, un email con más información para seguir leyendo y, y demás y, y, y a más tardar nos veríamos el, el 1 de diciembre en, la, en el siguiente ciclo. ¿Vale? Gracias, que vayan muy bien las otras jornadas. Gracias. Chao, chao. Venga, hasta, hasta luego. luego. Venga, Adiós. Bien. Gracias chao. por todo.